Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Conciencia Tech como todos los viernes a través de la página de Facebook eh, de Conciencia Tech y también a través de la página de Tráfico 109, que es la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, y que transmite no solo nuestro programa, sino varios programas que los invitamos a seguir a través de su programación. Aquí ya es viernes, viernes de cierre de semana 12, que es una semana tech, este, para los planes TEC 21. Y la semana ahí para los planes anteriores al 19, es decir, es una semana donde están inmersos en algún Tipo de actividades que pueden ser referentes a las clases o referentes a cuestiones de liderazgo, visión global, eh, eh, ¿qué más hay? Life, eh, varios tipos de cuestiones financieras, de introducción a la vida profesional. Es decir, nuestros alumnos se desconectan un, por, un poco de la parte académica y de retos para conectarse un poco con su comunidad y con ellos mismos a través de este tipo de experiencias que eh, tienen. Por cierto, saludo a mi grupo que está por allá en Italia, ahorita todavía visitando algunas empresas, eh, con el profesor Palomares, y también saludo a Yola, que anda muy ocupada con Semana I, y a nuestro productor Andrés Bernabé, que ya está próximo a, gra a graduarse, y, y veremos quién, quién será nuestro productor. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes, igual aquí, ya cerrando esta semana, como tú dices, de Semana Tech, de Semana I, este Y pues yo espero que estén disfrutando bastante Que hayan aprovechado pues estos últimos días Y a darle al tema Pues hoy eh, ya hemos tocado este tema a lo largo de eh, Varios y varias temporadas que tienen que ver con las emociones Y hoy quisiera yo hablar eh, y ponerle y, y Ahora sí, ahora el creativo fui yo Es decir... Eh, Realidad o mito, tú puedes gestionar tus emociones. Eh, es un título surgido así como si estuviera saliendo del horno. Pero creo que hay una... Hoy en día hay una mitificación con el hablar de temas como inteligencia emocional, eh, gestión de las emociones o control de las emociones. Entonces realmente creo que esta situación... ...pues hace que tengamos que abordar... ...este tema nuevamente... ...¿qué opina Raúl? Ahí voy ya... ...es que no podía quitar el, este, el mute... Eh, ...pues sí... Eh, ...es que al final como tú mencionas... ...si bien lo hemos tocado... ...este este tema... ...pues tú dime qué día... ...de nuestra vida no lidiamos... <ríe> ...con estas emociones... ¿no? ¿Y qué, ...y qué día de nuestra vida... ...no aprendemos algo nuevo sobre estas emociones... ...obviamente si tenemos la conciencia... De, y la disposición de aprender no, si no, bueno, pues podemos estar repitiendo patrones de, de conducta y este, de comportamiento pues eh, de aquí hasta el final de nuestros días, no, pero aquí lo importante es ver cómo nos vamos conociendo a partir de las emociones que provocan en nosotros qué acciones, qué decisiones y qué eh, justamente qué sucesos vamos experimentando en nuestra vida y bueno eh, particularmente eh, pues nuestras emociones son emociones como tal, ¿no? Y, y bueno, están reguladas por eh, aspectos que podríamos hablar desde el punto de vista científico, ¿verdad? O médico, a través de nuestras eh, funciones cerebrales, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos un centro, por ahí, pues tenemos nuestros cerebros, como algunas personas los conocen, el reptiliano, que nos hace reaccionar impulsivamente cuando estamos en peligro, y que se supone que es el primer cerebro que llegamos, eh, eh, llegamos a tener, es decir, si tiembla ahorita, pues salgo corriendo, este, por simple hecho de ponerme en resguardo, ¿no? Viene el cerebro límbico, donde dicen que está el centro de las emociones, ¿no? La parte emocional de nosotros como cerebro, y está la parte prefrontal que nos hace analíticos, ...y que en ocasiones esto de meterle tanto a la razón... ...nos di dice... ...de alguna manera la historia que nos contamos... ...que podemos controlar nuestras emociones... ...y aquí lo pongo sobre la mesa Raúl... ...¿es posible controlar nuestras emociones? Mm, no sé si realmente la, la respuesta sea que sí a tal cual controlar... Este, pero yo creo que sí podemos gestionar, ¿no? el, el, justamente nuestras acciones, nuestras reacciones a partir de las emociones que tengamos, ¿no? Eh, no sé, a mí me pasa, o sea, no sé, recuerdo de repente, hace, hace ya varios años, cuando, no sé, tenía alguna discusión con, con mi novia en ese momento, ¿no?, que eh, Ana María, ahorita, que es mi esposa, y que yo le llegaba a decir, ¿no? Es que ¿por qué te enojas de que yo tuve esta reacción, ¿no? Al final fue una emoción que sentí, ¿no? La emoción no la controlé. O sea, surgió la, la forma en que, en que actúo después de esa emoción, es así la puedo. Yo, este, de alguna manera, no sé si llamarle manipular, te digo, gestionar, ¿no? Canalizarla sería lo, lo importante. Eh, pero lo único que sí, te, te digo, yo creo que controlarlas tal cual no... Pero a lo mejor sí podemos, de alguna forma, además de gestionar ya en cuanto a nuestra reacción, creo que sí podemos incluso anticipar ciertas emociones. No, a lo mejor no todas. ¿Por qué? Porque pues, las emociones derivan de cómo percibimos la realidad. ¿no? Entonces, si yo percibo bajo un mismo suceso, tú puedes percibir esta eh, realidad con, como, como un desafío que te llena de adrenalina, o yo como un desafío como me llena de temor y quiero huir, como bien decías. Entonces ahí la emoción es distinta, pero si yo, el, yo logro de alguna manera ir observando mi pensamiento y lo puedo redirigir a decir, ah, esto en lugar de que sea algo que quiero escapar, lo veo como un motivo para crecer, no como, ah, pues sabes que este es un desafío importante, si yo lo, yo lo logro superar, pues estoy cumpliendo este objetivo. no Y eso me llena de adrenalina y cuando lo cumplo también es una hay una dosis de dopamina, ¿no? Y entonces eso podría funcionar. Pero te digo, ya concretamente la respuesta yo creo que tal cual, controlarlas, controlarlas, yo diría que no. Sí, creo que es, esa es parte fundamental de entender a nuestras emociones. La realidad es que, de acuerdo a, a algunas definiciones que se pueden encontrar, las, emo las emociones son reacciones psicofisiológicas. Entonces... Pues ahí hay cosas inherentes que tienen que ver con nuestro propio funcionamiento como personas, como seres humanos o como animales, como lo queramos llamar, ¿no? De alguna manera ya tiene que ver nuestro cerebro y nuestra fisiología como tal, ¿no? Nuestra forma de, de, de recibir esto, ¿no? Entonces, y eh, como tú lo dijiste, es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien, de alguna manera, pero ¿cómo lo percibo yo y cómo lo percibes tú?, ¿A través de qué? A través de nuestros filtros perceptuales. Y hemos hablado muchas veces de este concepto de filtro perceptual, de modelo mental, de creencias, de eh, ancestros, de todo lo que tenga que ver con nuestra, podríamos decir, nuestro bagaje emocional o nuestro aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, de alguna manera, toda esta interpretación hace que tengamos este tipo de reacciones, ¿no?, psicofisiológicas. Y por ahí, seguramente muchas de ellas, como son las primarias, pues las eh, aprendimos desde bebés, ¿no?, desde bebés nos aprendimos a enojar, a sentir alegría, a sentir tristeza, ¿no?, de alguna manera. No sé cómo en ese momento, pero entiendo que desde ahí podemos ir conociendo... ¿cómo eh, eh, permean este tipo de emociones a nuestro eh, organismo y a nosotros como personas? Sí, yo creo que algo igual que, que he pensado últimamente, precisamente es que el autoconocimiento, pues no solamente es preguntarme qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Sino incluso el poder desarrollar esta habilidad de observarme continuamente como si fuera un actor de película ¿no? y el decir oye tuve una situación sentí esto ah, o sea en este tipo de circunstancias cómo reacciona mi cuerpo cómo reacciona mi, qué pensamientos surgen no qué tipo de, eh, de comportamientos igual derivan entonces yo puedo tener un, unas o sea, ellos a veces al principio creo que es algo de repente agotador, pero, pero, podemos estarnos conociendo todo el tiempo, ¿no?, todo el tiempo, si te, si podemos tener esta posibilidad de observar, ¿no?, oye, esta situación yo no la había experimentado, ah, mira, mira cómo, cómo fluye, ¿no?, a partir de mí, ah, perfecto, la podría modificar, ¿no?, cómo podría canalizarlo para a lo mejor ir hacia un propósito en específico, redirigirlo, ¿no?, ¿eh? Obviamente, hay veces que nuestro impulso puede ser muy fuerte, ¿no? Eh, pues las emociones precisamente nos, nos impulsan a la, a la acción, ¿no? Este, eh, a veces que las reprimimos y esa no necesariamente es la, la mejor manera de, de gestionarlas, ¿no? Este, pero, pero al final, la emoción nos, nos impulsa a, a, a ir hacia alguna dirección o hacia tener alguna acción en particular, ¿no? Nos está dando esta señal, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Es como este testigo del, del automóvil que se prende para decirnos que hay algo que hay que atender, ¿no? Ese es lo, lo importante, y le digo, a partir de cada vez que yo voy identificando ah cada vez que yo siento esto, ¿qué es lo que necesito atender? Y a lo mejor va a haber cierta variedad entre David y yo, ¿no? este Pero ya, voy conociéndome, conociéndome, conociéndome, y todas las circunstancias pueden ser darnos la posibilidad de tener un conocimiento mayor de nosotros mismos. Y este, este hablar de gestión de las emociones... Implica, un, como dices tú, una revisión exhaustiva de cómo reaccionas a las cosas. Si no podemos avanzar en este sentido, no aprenderemos a conocer nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero? Pregúntate o obsérvate cómo te pones físicamente cuando te enojas y empieza a reconocer esa reacción de tu cuerpo al enojarte. Por ejemplo, a mí, yo frunzo el ceño, se me pone rígida la mandíbula, eh, como que rigidizo el cuerpo también y empiezo a sentir una agitación en mi respiración y los ojos me saltan y se me brillan y me ponen rojos. Y empiezo a sentir el calor de la, de la furia o de la ira, como viene subiendo desde mi estómago y va pasando hasta llegar a mi cabeza donde explota. Eso ya es trabajar en al menos saber que el enojo está siéndose presente en ti. Y seguramente eso te va a ayudar a poder gestionar tu emoción, porque si sabes que estás llegando a ese nivel, pues te podrás quedar callado, irte a correr, irte a respirar, salirte... Eh, de alguna manera, porque sabes que podrías llegar a tener una explosión emocional fuerte, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, uno empieza a conocer las reacciones de, como dices, corporales incluso, ah, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo, cómo repito, ¿no? ¿Cómo gestiono esto? O a lo mejor reprimirlo, les digo, no es lo más adecuado, pero entonces, ¿cómo canalizo esto, impulso que me está llevando a algún lado, no? Porque... Seamos sinceros, cuando reprimimos una emoción, termina saliendo en algún momento y, y hay una expresión que es muy eh, común, ¿no? Como una olla express, termina un momento donde ya no aguante y sale, y cuando sale, como ya no tiene un filtro, pues se lleva de paso a lo que sea. Entonces, si nosotros, digo, yo lo, yo lo he mencionado creo que en otras ocasiones, ¿no? En este caso, los, los niños eh, no se detienen, no se limitan, ¿no? O sea, ¿quién quieren llorar gritar y lo hacen, se enojan, se enojan y al ratito ya está, ya pasó, o sea, eh, detonaron su, su emoción y generaron una acción y ya, o sea, no se cargaron, no están al rato, tres días después, híjole, con el resentimiento, sintiéndose mal, doliéndoles el estómago, este, con enfermedades, no, al final de cuentas ellos ya lo sacaron y ya, obviamente pues nosotros como adultos, en otro estilo de vida, Podemos gestionarlo, pero al final sí hay que sacarlo de alguna manera, como dices, oye, me voy a ir a correr, ¿sabes qué? No lo voy a reprimir, pero voy a, voy a ir a, a caminar a lo mejor, a tratar a hacer unas, unos saltos unos, este, jumping jacks, no sé, algo, para que saque esta cuestión y ya a lo mejor después lo hablo, ¿no? Ya con algún, de una manera más moderada o buscando, pues, resolver alguna situación. Y... Y al final es, y como repetimos, irnos autoobservando, ¿no? Cuando me siento triste, ¿cómo estoy? ¿Cuáles son los primeros rasgos de esa tristeza, no? ¿Cuál, ¿Cómo estoy cuando estoy alegre? ¿Cómo estoy cuando eh, siento ternura por, por un hijo, por, por algo, por un niño, por, por, por algo en particular? cuando también siento atracción o el erotismo famoso por alguien más, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, cuando nosotros tenemos estas, estas emociones, nos dan una sensación como tal, ¿no? Alegre, pues tengo una sensación agradable, de satisfacción, de bienestar. inclusive puedo llegar a la euforia o otras cosas más, pero al final de cuentas es una sensación de satisfacción y de estar agradable y de bienestar, la alegría, ¿no? Cómo se refleja en tu cara otro tipo de brillo, con una sonrisa, ¿no? O sea, es otro tipo de gesticulación distinta, ¿no? La ira, pues es pues, una sensación de enfado, irritabilidad, ¿no? O indignación por algo. Y, la, y el miedo, pues una pues, pues, aprensión provocada por una sensación de amenaza o de pérdida de algo, ¿no? Podría ser. O bien la tristeza, una sensación de desdicha, infelicidad o pérdida. Y pues como te dije, la parte de ternura y erotismo, pues tienen que ver con este cariño, con esta atracción hacia otras personas. Y todas tienen, como dices tú, una función como tal, ¿no? Al final de cuentas, eh, de afiliación, de autodefensa, de protección, de reintegración y de pertenencia, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, Raúl, podríamos este, decir que estos testigos del auto nos están diciendo algo que tiene que ver con nuestro pasado o con nuestro futuro, no sé si así lo es sí sí, sí, sin duda este yo creo que tiene mucho que ver con eso no al final como mencionábamos este yo creo que tiene que, o sea, no sé, ahorita pensándolo yo creo que tiene que ver mucho con el pasado no porque al final varias veces no sé si, no puedo generalizar pero yo en mi, en mi caso muchas veces visualizo el futuro tomando como referencia el pasado, ¿no? Entonces yo creo que lo que predomina es el pasado, y a lo mejor te genera ansiedad por el futuro, pero a lo mejor porque crees que va a volver a suceder algo que ya te ocurrió, ¿no? Por decir, híjole, le siento miedo de que en algún momento me vaya a quedar sin trabajo y eso me implique que no tenga dinero, y eso que no que a lo mejor tú tuviste una situación así, donde no tenías dinero y la frustración y el dolor que implicaba eso. Entonces, este generas ese tipo de cuestiones sientes miedo como tú decías no un, un miedo pues que es en este caso a lo mejor que hay riesgo de perder algo que igual y es algo que está en la, en la mente al final de cuentas y que tal vez no hay un riesgo inminente de que eso suceda pero a través de las experiencias pasadas pensamos que puede ocurrir no ese mismo patrón en, en un futuro de hecho este igual otra vez que estaba revisando el libro que ya había mencionado en algún momento que es el del futuro está más cerca de lo que crees Habla sobre que, pues, debido a nuestra evolución como seres humanos y en esta época que vivimos donde hay crecimientos exponenciales, por ejemplo, de tecnologías, de empresas, dice, como seres humanos es difícil visualizarse en un crecimiento expo exponencial, ¿no? Es decir, tú a lo mejor dices, oye, si yo me empiezo a cuidar mi alimentación, mi ejercicio, mi, o sea, en general mi salud, en mis cinco años puede estar aquí. Pero no lo haces, dices, ¿por qué a veces le cuesta tanto trabajo hacerlo? Porque cuesta dimensionar una visión tan a largo plazo, ¿no? Traerla hasta aquí. Entonces, este, ¿por qué? Porque, pues, te digo, él, él dice, no estamos acostumbrados a que resolvamos las cosas nada más para un periodo de tiempo, de, de, de, periodo corto, perdón, de tiempo, y además de manera lineal, ¿no? Que podríamos, a lo mejor, acelerar, acelerar nuestro proceso de crecimiento. Entonces, dice, a veces... El, el pensamiento exponencial hay que desarrollarlo, ¿no? el ¿Cómo hago, no sé, si voy a crear una empresa, ¿cómo hago para que no piense que solo esté pues, en Puebla, ¿no? Sino que pueda tener un alcance a nivel mundial. ¿Cómo pienso que en algún momento voy a llegar a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué necesito hacer? ¿Qué tipo de acciones? ¿Con qué tipo de recursos? Para que cada vez aumente, ¿no? De saltos, ¿no? Importantes y no me vaya de, de poco en poco, ¿no? Entonces creo que eso... Puede, puede, digo, yo sé que a lo mejor me salí un poco del tema, pero al final de cuentas, creo que tiene relación, te digo, mucho con el, más con el pasado que con el futuro, de cómo sentimos esta emoción, ¿no? Con qué pensamiento nos vienen para generar las emociones. Sí, y al final de cuentas, eh, como eh, lo dices, y te vas topando con esto, si tú no revisas qué te está dando de alerta la emoción, como tal, o sea, hoy me enojé por esto pero también me enojo por esto, pero también me enojo por esto otro. Entonces, ¿qué tengo que revisar ahí, no? Se supone, algunos mencionan esto, que cuando yo me enojo es porque alguien transgrede un límite de acuerdo a mi filtro perceptual, porque no necesariamente será el tuyo, ¿verdad?, como lo habíamos dicho. Y... Es una interpretación que hago, porque siempre ponemos, eh, algunas veces ponemos este ejemplo, pero este, se me, me voy manejando y se me cierra alguien, obviamente no, no, no vio que era Raúl y dijo, le voy a cerrar el coche para hacerlo enojar, no, la realidad es que tú elegiste enojarte porque la persona se cerró no sabiendo cuál es la circunstancia por la cual se cerró. O sea, se pudo haber cerrado porque no se fijó, porque traía prisa, porque te puso la direccional y no le quisiste dar el paso. En fin, un montón de cosas. Y tú sientes que transgredió tu límite al cerrarse. Pero la realidad es que pues es simplemente una interpretación. Y corregir un poco esta situación. Este es un ejemplo muy básico, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero si es una parte muy diaria, como podría ser tu pareja, entonces sí llega un momento en que tienes que fijarte. A ver, ¿qué cosas me están haciendo que yo elija tener estas emociones sobre los hechos que hace mi, mi pareja? O sobre las acciones o sobre las situaciones en particular. Y si yo quiero generar conciencia en mí y conciencia en la persona, pues tengo que llegar platicando qué es lo que me hace que sienta yo de esa manera esa situación. Porque los hechos son neutros, al final de cuentas. O sea, no tienen una carga emocional positiva, negativa o algo así. Nosotros se los damos. Entonces, eso es bien importante, analizar hechos de manera neutra. ...y eso creo que, que es complicado... ...y por eso es importante... ...esta gestión de emoción. Sí. Eh, sí, en, por ejemplo... ...en mi caso algo que suelo hacer... ...lo hago conmigo e incluso... Me, o sea, ya ...se lo he expresado en varias ocasiones... ...no igual a... Eh, ...a Ana Mari, ¿no? Es, hay veces que cuando estamos a lo mejor... Eh, en, una, ...en una situación de disgusto... ...de diferencias... Yo a veces le digo, es que, mira, yo te cuento mi historia que me, en mi mente me vino de esta situación, ¿no? O sea, como tú dices, el poder lograr diferenciar lo que sucedió, el hecho y la historia que me conté y que por esa historia si en, sentí esto y por eso es que reacciono de esta manera, ¿no? Entonces, luego le explico, yo te, te soy sincero, yo es que cuando a lo mejor tú hiciste esto, yo en mi mente pensé esto y salió de esta manera, ¿no? Entonces, eso te digo, lo hago en este caso con ella, lo hago conmigo también, oye, ¿qué me llevó?, o sea, ¿por qué sentí esto?, ¿qué interpretación le di?, justamente, a veces consciente y a veces, muchas veces inconsciente, ¿no?, o sea, porque justamente, ¿no?, salió la situación, si es algo que todavía no he resuelto, este, seguramente esa, esa no viene consciente, así, ay yo ya este, yo ya pensé esto y ahora... No, sino a lo mejor ya luego luego reacciono ¿no? a la defensiva, si quiero quiero tal vez tener eh, una determinada contradefensa, algo por el estilo, ¿no? Pero después puedo cachar, ah, ¿qué, ¿qué ocurrió aquí? A ver, trato de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que esto sucedió? ¿A qué se debe? no ¿Con qué lo estoy relacionando a lo mejor del pasado? ¿Qué tipo de situación viví que todavía no he logrado a lo mejor darle un significado que a mí me ayude, ¿no?, al final de cuentas a, a poder eh, soltarlo, mejorarlo, ¿no?, o por qué me sigue doliendo, ah, bueno, no sé, muchas veces tiene que ver con una falta de, no sé, en mi caso, ¿no?, Este, o sea, a lo mejor era una cuestión de que yo sentía que no había una tensión, ¿no?, aunque los hechos sí, ¿no?, pero una tensión para mi parte, ¿no?, ah, bueno, yo eso lo interpretaba a lo mejor de más, puede ser adolescente, ¿no? Este puede ser a lo mejor de niño, no lo sé, puede ser incluso más grande, a lo mejor fue adulto, pero a partir de eso me reacciono lo, lo, lo, lo relaciono con los que sucedió ahorita y por eso es que siento esto y actúo de esta de esta manera, ¿no? Pero es irnos como, como tú dices irnos reconociendo reconociendo y reconociendo Y creo que esto tiene mucho valor lo que dices, porque eh, es precisamente cuando empiezas a generar este autoconocimiento y esta autoobservación que te vas dando cuenta de situaciones que detonan botones en ti que hace que reacciones de cierta o de alguna manera. Y entonces eh, empiezas a darte cuenta de eso. Y eso no quiere decir que ya a partir de que empiezas a autoobservarte y a conocer, no se vaya a, pre a presentar todo este tipo de cosas. Porque al final de cuentas, sí, ya me autoobservo, ya sé que eso me enoja, me molesta, eh, eh, me cargo emocionalmente de alguna manera. Por ejemplo, a mí en lo particular, cualquier situación de injusticia que tenga que ver conmigo o con alguien más, me enoja. Y ya lo reconozco, ya lo sé, lo he trabajado, y aún así, si presenta una situación en este momento de injusticia, me enojo y trato de apelar, trato de eh, debatir, de trato de eh, defender mi punto de vista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, voy en el trabajo de la gestión y de alguna manera tendré que ver ¿Qué me provoca tanta situación con este tema? Para después, pues, a lo mejor ir viendo cómo canalizo esa, esa eh, enojo, esa, eh, esa situación de, en otro sentido, tal vez más positivo que tratar de imponer mi punto de vista o tratar de, de decir, hey, acá hay una injusticia y la estoy viendo y tengo la razón en verla, ¿no? Porque en realidad a lo mejor no necesito que nadie me dé la razón, sino simplemente decir, bueno, sí, es así, ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer nada? Pero ese es como, yo diría que un segundo nivel en esta gestión de emociones. ¿no? Sí. sí, yo creo que una, como dices, una ganancia muy importante es el darte cuenta. ¿No? Ya con darte cuenta, aun cuando lo sigas, eh, se siga presentando esta situación, ya tú sabes, ya digamos, ya sabes, ¿no? Este, ya sabes qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo, a diferencia de estar en el piloto automático, ¿no? Que de repente reaccionas y luego te arrepientes y es que, ¿por qué reaccioné así? No, a ver está esto, a lo mejor lo puedo sanar así y después llegará otra cuestión, ¿no? Vas cada vez, como vas conociéndote más, pues es como está estas capas, ¿no? De cebolla que vas quitando, quitando, quitando, pero van surgiendo otras y tú ahora tienes otras y así, ¿no? O sea, hace, no es necesariamente el ejemplo directo el que voy a mencionar, pero tiene relación, ¿no? Hace rato, ya sea, por la mañana, eh, digamos esta semana estuvo retador en varios sentidos. Y de repente, pues sí llegué a estresarme, ¿no? Me llegué a sentirme estresado. Eh, y había un tema que, digamos, yo estaba estresado por un tema, y ese tema sí lo tenía en el radar, pero ese tema no me estresaba, ¿no? Este, resulta que, bueno, ya lo, lo que me tenía estresado ya lo solucioné de cierta forma, ¿no? O en conjunto, obviamente, con un equipo de trabajo, pero... Ah, pues resulta que hoy que estaba, ¿no? Ya, ah, bueno, estoy tranquilo, estoy calmado. Y ahora, viene y el otro, ¿no? Y si pasa esto, y si te falla esta persona, ¿no? O sea, lo que se supone que tenías ya como resuelto, ah, no, ahora te viene, ¿no? O sea, el chiste es que es algo que es un, es el desafío que, que justamente la mente te va a ir poniendo, ¿no? En, en cada momento, o sea, lo que no tenías contemplado, ah, bueno, resulta que ahora tienes salud, tienes tal, tienes tal, tienes tal, ah, pero... Pues, y si ahorita te viene otra pandemia y te cierran, o sea, te vienen cosas que... Y así, ¿no? Y en, en el caso también de la, la parte de las emociones, ¿no? Ya sané esto, a lo mejor, ya no me causa conflicto. Ah, bueno, a lo mejor eso ya no, pero ahora va a venir otra cuestión. Y el chiste es ir como um, evolucionando y mejorándonos, entrenándonos cada vez más, de tal manera que lo sepamos reconocer. Y bueno, vendrá otro desafío ahora, ahora para ver cómo solucionamos ese, ese tema. Y, y, y esta parte ya la habíamos tocado con el síndrome del impostor en ese, pro, en ese programa, ¿no? De pues, la, el cuento que te cuentas, ¿no? Yo le llamo el cuento que te cuentas, la historia que te cuentas, ¿no? Y también está relacionado con esta parte emocional, porque yo también creo y pienso que... Pues las emociones han estar presentes, ahí las primarias... Puede ser que, que amanezcas enfadado porque no dormiste bien, o sea, estuviste incómodo al dormir, porque no cuidaste tu alimentación, porque a lo mejor tomaste y ya pues, no acostumbras tomar, y, y, y pasaste una mala noche por algo. Entonces, el enfado puede ser que surja por el cansancio que traes, ¿no? O sea, de alguna manera en tu mente está el enfado y cualquier cuestión puede ser un detonante del mismo, pero ya de alguna manera amaneciste enfadado aunque yo le llamo en un nivel 1, ¿no? Pero pues puedes llegar a un nivel 5 o 6, ¿no? De donde de veras estás irritado, ¿no? Pero, eh, ¿qué quiero decir? Pues son, al final de cuentas, reacciones que, es, que están ahí presentes. O a lo mejor, este, pues, algo te afectó y amaneciste con cierta tristeza, ¿no? Con cierta situación. La idea es reconocer en esos puntos de introspección que pudiéramos tener, preguntarte a ti cómo te sientes acerca de cualquier cosa o cómo te sientes hoy como persona. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros cómo nos sentimos? Inclusive, ¿cuántas veces, Raúl, celebras o festejas por un logro o por una meta, o por un triunfo alcanzado. No sé, yo le pregunto al auditorio y te pregunto a ti, ¿cuántas veces lo haces, por más pequeño que sea? Sí, sí, muchas veces pasa que no lo, no lo hacemos, ¿no? O sea, en mi caso yo he aprendido poco a poco a hacerlo, yo era algo que como que ves por obligación, ¿no? Ah, no sé, o sea, yo me, yo me acuerdo, hay una frase que tengo muy marcada que es como, el pues no sé, sacaste 10, pues era lo mínimo que podías hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando llegas al crecimiento, no sé si realmente no sé si a mí me lo dijeron, no, pero lo tengo grabado, o sea, o sea, a lo mejor de otro contexto de otra persona o de la tele, ¿no? Pero este pero cuando llega la parte adulta, pues dices, hice a lo mejor un trabajo excelente, excelente, ah, es lo mínimo, ¿no? Entonces, como es lo mínimo, ah, entonces no lo celebro, no lo reconozco. Y obviamente, pues eso también te pega emocionalmente. Y no tienes que reconocerte o hacer un mega festejo, o sea, simplemente un, un detalle, ¿no? Que te ayude, que te motive, e incluso a lo mejor hasta en la misma línea, ¿no? Por decir, si yo, este no sé, cumplir este objetivo laboral, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor mi manera de celebrar no es ponerme hasta atrás, ¿no? Porque lo que voy a hacer es dañar mi cuerpo, ¿no? E incluso inconscientemente a lo mejor dices, oye, mejor, si te das cuenta, después vas a decir, no, mejor no no tengo logro porque me daño, ¿no? Cada vez que quiero celebrar este tipo de logro. Ah, pero si a lo mejor me gusta, no sé... Tengo ganas de ver una película, una serie. Me aguanté, ¿no? me Justamente eh, eh, me aguanté toda la semana para verla. Ah, bueno, voy a ver esta película que a lo mejor me gusta y a lo mejor era un como un documental, ¿no? Que, que me encanta, que a lo mejor voy a aprender y me ayuda hasta en el mismo camino. O oh, no, no tiene que ver nada. Pero el poderme dar estos gustos, pero que sean constructivos también... Yo creo que nos ayuda, porque, no sé, algo yo que me he percatado es que cuando uno también se da esos lujos que te terminan perjudicando, como que inconscientemente dices, no sé, o sea, a lo mejor tú lo buscas, pero tu cuerpo a lo mejor te dice, o oh, no sé, no sé cómo no sé cómo traducirlo, pero, no, pues mejor no lo hago, o sea, mejor no logres esto, porque te vas a terminar este destruyendo, ¿no? es como alguien que no tiene dinero y cuando tiene lo hace, o sea, lo usa todo para destruirse y destruir a otros, ¿no? La misma vida se lo va o sea, te lo quita, ¿no? O sea, ah, no, si no te va a ayudar para construir, mejor te lo quito, así con, siento que hasta con los mismos logros, ¿no? Y, y es que es eso, o sea, el reconocimiento y, y el festejo, pues, tiene que ver con, con, inclusive un diálogo interno, porque, eh, no sé, a mí me ha llegado a tener coaches, y me ha pasado a mí también, porque yo también lo he trabajado, es... Yo sí tengo también grabados lo mínimo necesario, pues es, es lo que es tu obligación y, y, y este tipo de frases que no tienen nada de malo y este y que pues sí si te marcan, ¿no? Al final de cuentas entonces no tienes un nivel para decir esto es un logro y tengo que estar orgulloso de mí y entonces eso te pega en tu autoestima y en tu autoconfianza al final de cuentas porque tienes niveles de exigencia tal vez muy altos. Y entonces nunca estás satisfecho y se viene una serie de, de cosas que eh, si tú empiezas a trabajar y a ser honesto contigo y decir, ah, pues acá le eché un montón de ganas y logré esto, y eh, no necesitas compartírselo a nadie, sino decirte, oye, ¿sabes qué? En la interna contigo, es decir, oye, estoy muy orgulloso de ti porque realmente... Creo que te entregaste eh, con todos tus valores. Y si el resultado no se dio completo, sí se dio en una gran parte y generó un aprendizaje. Y creo que cuando tú empiezas a trabajar eso, empiezas a sentirte satisfecho con... y más con mayor confianza, con mayor eh, seguridad y con eh, este autoestima mayor. Y no vas a tener que eh, buscar la validación afuera. Eh, está relacionado el tema al final de cuentas pero no buscas ya una validación fuera sino la puedes ir teniendo desde dentro y creo que eso es lo más valioso que podemos tener, empezar a tener esta autovaloración de nosotros y eh, saber que si nosotros metemos nuestros valores y nuestras acciones para algo pues si se logra o no pues de todas maneras hay generación de algo en particular Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que ahí, justamente, un, un, un truco, un, bueno, no, no es un truco en realidad, pero a lo mejor algo que nos puede ayudar, es precisamente el ir, el, el, el simplificar nuestros objetivos, ¿no? O poner hitos, ¿no? En, en el cumplimiento de objetivos, de tal suerte que si nosotros, como tú dices, cuando a este reconocimiento, cuando cumplimos un hito, nos Igual nos ayuda emocionalmente. Te eh, digo, incluso hasta el tema de dopamina, pues nos ayuda, una dopamina natural, ¿no? En este caso. Y dice, ah, mira, hoy a lo mejor mi meta era tal cuestión. Ya cumplí este, este, este, este y este. A lo mejor en un día ya cumplí cinco objetivos, que antes yo como lo veía como un objetivo enorme, no, pues no llego, ¿no? Pero si yo lo hago en micro objetivos, entonces, ah, ya cumplí este check, ya cumplí este check, ya te vas llenando de seguridad, te lo reconoces, ¿no? Como tú dices, ah, ya logré esto, perfecto. Ahora, a lo mejor después, ¿cómo los mejoro? ¿Cómo hago más eficiente? Pero me voy cada vez... O sea, Diría, alguna vez escuché esto y justamente lo compartía. es una persona exitosa, pues es alguien que tiene muchos éxitos. Tú uno puede llenarse de éxitos en el día. Si cumpliste como querías, como lo tenías contemplado, no tiene que ser el éxito, como tú dices, que te aplaudan los demás, ¿no? Con que tú lo, lo, lo determines... Entonces, y, y con la frecuencia de éxito, pues te vuelves una persona exitosa, ¿no? Este En lugar de... en lugar de, y va a haber errores y fallas, pero ya la proporción va a cambiar, ¿no? A, a decir, ah, no, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Y esto es algo enorme. Y como no lo cumplo, pues voy a, al contrario, yo voy a dimensionar mis fracasos, fracasos, fracasos, fracasos. Entonces, invir, si invertimos esa forma de pensar, nos ayuda a tener más confianza, más seguridad, y obviamente emocionalmente nos vamos a o sea, sentir mejor. Ya a punto de irnos, pues hay que tener que, y saber que, bueno, nuestras emociones primarias ahí están y van a estar presentes. Pero también hay unas emociones que son aprendidas o que les llaman secundarias, ¿no? Que pueden ser eh, en acciones como celos, culpa, eh, orgullo eh, o soberbia, ¿no? Desprecio, ¿no? Vergüenza, satisfacción... ¿Qué quiere decir? Que empieza a haber una mezcla de esas emociones primarias, pero son, de alguna manera, como emociones aprendidas, ¿no? O sea, por ejemplo, el berrinche, ¿no? Que a lo mejor no es como una emoción, pero es una mezcla de emociones primarias, ¿no? Y genera ahí... o los celos. Es el temor, miedo a la pérdida, pero también el enojo, no sé. Puede ser como mezcla de... y son aprendidas. Y la otra parte... Que, ...que mencionaste, Raúl, es... ...el empezar a conocer estas emociones... ...tanto las primarias como las secundarias... ...tiene que ver con la salida del piloto automático... ...porque si nosotros nos mantenemos en piloto automático... ...lo que hacemos es reaccionar siempre... ...sin saber por qué estamos reaccionando a, de esa manera... ...ante una emoción. Así es, sí, ese es lo más importante, ¿no? El poder dejar ese piloto automático... Y que no se deja de un día para otro, ¿no? Se, hay que hay que continuamente estarlo practicando, desarrollando esta, esta habilidad, ¿no? Este... La meditación, lo hemos dicho, ¿no? El mindfulness puede ser una herramienta muy importante y no siempre... Hay quien a lo mejor dice, oye, yo intento meditar, pero no, no sale, ¿no? Bueno, puedes hacer, intentar hacer... Hay varias estrategias para estar presente. y Puede ser incluso en acción, puede ser caminando, puede ser observando alguna cuestión, manejando, comiendo. O sea, en el día a día podemos hacer esta práctica, ¿no? Yo últimamente a lo mejor ya no he hecho la meditación, la práctica meditativa como antes, pero la trato de hacer en mi día a día, ¿no? Como ya llevo tiempo, digamos, que lo practiqué así, de manera como aislada, en silencio, ah, bueno, ahora lo llevo a otro, otro lado, y me ha servido, siempre y cuando esté consciente, ¿no?, qué estoy haciendo ahorita, qué estoy sintiendo, cómo te escucho y todo eso, y me puede, puede ayudar, y eso cada vez me ayuda a que, ah, detecto estos pensamientos, detecto estos pensamientos, ¿no?, y no todos, se trata de observar todos, pero los que me generan cierta emoción, y que la emoción a lo mejor no me está ayudando eh, o, o que digo, o que no sé cómo canalizarla, ¿no? Sobre todo Por ejemplo, ya para terminar Hay otros aspectos como puedes bajar Ruler Como una aplicación que manejan en prepa, por ejemplo Donde puedes ir haciendo un monitoreo diario de tus emociones En cuadrantes y pues después al mes analizar tu, tu, Cómo estuvieron tus emociones No sé, como un buen ejercicio De propuesta para ir conociendo esta parte de, Del del este de tu humor, de, de tus emociones a lo largo de un mes, ¿no? Meditar atentamente, hay aplicaciones, ¿no? De hecho, el podcast de Fred Kaufman, ¿no? De meditar a conciencia te puede ayudar a, con meditaciones guiadas. Yo sugiero que al principio puedan ser meditaciones guiadas cortas y ya después buscar el silencio solo, ¿no? Eh, porque si te metes solito al silencio, pues sí te va a sacar de onda la mente y te va a sacar luego, luego de, a otro mood distinto, ¿no? Entonces, creo que hay varias opciones, te invitamos a que compartas con nosotros cómo gestionas tus emociones y eh, pues nos veremos la, la semana que entra en este programa de Conciencia Tech, que siempre será un gusto compartir con mis colegas y en este caso con Raúl. Muchas gracias, igualmente deseamos que tengan un excelente fin de semana, saludos a Yoli, saludos a Andrés y bueno en general a quien nos escuche, esperamos que les sirva y sobre todo pues que puedan practicar. Un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.